Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo realizado en Parque Fernando Donde ha batido dos diamantes y un búfalo de agua mítico al vino. Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la zona del lago bebé Está lloviendo, vamos a mirar Ahí vemos una, una hembra de ciervo mulo Ahí vemos un macho, mira, un nivel 5 Está nervioso Sale corriendo, fallamos el primer tiro, vamos a ver, si pueden... ahora, ahora le hemos impactado, le hemos impactado en el pulmón, y ese animal está muerto, ha caído, ha caído. Nos ha visto o nos ha olido, sin, más que nada oler creo, porque el viento lo teníamos en contra y no me había echado repelente, y ha salido huyendo, pero hemos conseguido abatirlo. Vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro Ciervo Mulo nivel 5. Ya vemos el no hacían y vemos el impacto. Seguramente doble pulmón por la cantidad de sangre que va arrojando. Ya perrete ya está allí. Nos va a llamar enseguida. Ya, mira, ya nos está llamando. Y vamos a, a elogiarlo un poquito para que no le baje la amistad. Y vamos a recoger la, nuestra pieza. Vamos a ver, un diamante, 319,10, un diamante más bien pequeñito, pero es un diamante. Vamos a disecarlo y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Veis aquí en la zona del lago B, en el lago que tenemos más, más al sur y hacia el oeste. Y vamos a mirar, a ver si vemos en la orilla algún otro animal. Vamos a avanzar un poquito y si no continuaremos con acá. estamos ya en, en la parte sur este de, del mapa, abajo del todo mira, ahí vemos una, una hembra de mulo otra hembra allí vemos un búfalo y allí vemos un, un mítico albino, un mítico albino así que nos vamos a acercar despacito a ver si podemos hacer el lance a unos 150 metros un poquito más como está ahí entre los árboles, a ver si tenemos una, una buena trayectoria. Yo creo que hay. Vamos a ver un poquito más, a ver. Como está tranquilito, lo vemos ahí. 170 metros, a ver si podemos acercarnos a 150. Un poquito más, vemos aquí un hábitat de ciervo mulo, un bebedero vamos a ver, yo creo que aquí estamos bien aquí, cogemos nuestro 300 apuntamos y disparamos, le hemos impactado vamos a ver otra vez, vaya, se nos ha metido en el agua vamos a ver si puede hacer otro lance porque había allí más, más animales y la verdad que los, que los búfalos, los, aunque se espantan, no suelen espantarse mucho, vamos a lo a perrete vamos a mirar, mira, allí tenemos otro, parece que se ha quedado medio bugueado, porque aunque pone yendo no se mueve, vamos a ver, ahora si sí, se ha movido, mira allí tenemos otro, pero no está detrás de los árboles, está detrás de los árboles y no creo que pueda hacer ese avance, así que vamos a ir avanzando. Parece que se han medio bugueado los animales porque no, no huyen, deberían salir huyendo. Entonces, bueno, a ya sale, ya sale huyendo el otro. Y vamos a, a recoger a nuestro mítico, que lo vemos ahí en medio del agua. Viene flotando, o sea que yo creo que por esta zona lo, lo podemos recoger. Puesto que cuando un animal cae en el agua, viene flotando hacia donde le, le disparamos. Así que vamos a retroceder un poco, vamos a cargar nuestro 300 y esperar que venga nuestro mítico hacia nosotros para poder recuperarlo. La verdad que el, el búfalo de agua albino es precioso, aunque no es blanco del todo, si sí tiene un, una capa color, color yema, bueno, color clara, más bien que, que yema, la capa color, color clara, muy bonita vamos a ver si puedes mira está allí para el otro vamos a ver y no, si sí, poquito ahí entre medias a la paleta y disparamos hemos fallado este y ese sí ese también parece que está medio bugueado o le damos al árbol o no sé qué pasa aquí vamos a ver si podemos hacer el lance ahora que tenemos mejor posición y ahora sí ahora ha caído ahora ya ha caído y mientras tanto ya ha llegado aquí nuestro mítico Vamos a recogerlo. Un oro 150 con 90 al vino. La verdad que es un animal muy bonito que va a quedar muy bien en nuestro salón de, de trofeos. Lo disecamos y vamos a, a recuperar aquellos dos que teníamos allí. Venga, párate, vente conmigo. Que era un nivel 7 y un nivel 6. Lo que pasa que me ha hecho extraños el, el juego. Estaban ahí unos animales medio medio buqueados Y luego los he disparado y, y habiendo una trayectoria limpia No impactaba, no sé, no sé por qué motivo Pero bueno Vamos a recogerlo vamos corriendo El va por delante nuestro Va contento el animal Y cuando estemos más cerca Pues mira, ya tenemos aquí el, el contorno de uno Vamos a ver la, la puntuación que nos arroja aquí en este tronquito venga un oro 146 con 60 y vamos a ver otro que tenemos ya el contorno ahí a ver yo creo que era un 6 si mal no me equivoco vamos a ver si sí, efectivamente un 6 una plata vamos a mirar con los primáticos por si viene algún otro pero no vemos nada así que os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido Abajo del todo, al sur, a, al este Y vamos a continuar con la caza Puesto que no vemos nada Porque eso está ya fuera de la, de la reserva Vemos delante un búfalo de aguantando Un legendario Cogemos nuestro 300 Apuntamos Y disparamos Le hemos impactado Escuchamos trotar Vamos a ver Aparrete, búscamelo y vamos a recoger nuestro legendario. Vamos corriendo. A ver, que estoy escuchando animales trotar. Mira, mira vemos aquí un buen impacto en órgano vital. Venga, aparte Búscame la sangre. Ahí viene uno. ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado, que nos da el bicho. Dos bichos, dos bichos. Tenemos dos bichos aquí. que tiene cuidado, son peligrosos. Disparamos a uno en el corazón. Vamos a ver el otro Vamos a ver el otro que no me fío Vamos a ver, vaya También, ha batido Vamos a ver qué animales son Vemos el primero, le hemos dado la vértebra Un nivel 7, 147,50 Y vamos a ver este que también tiene buena cuerda. Efectivamente en el corazón Un oro, un 7, 143,40 y vamos a recoger a nuestro legendario. La verdad es que hay que tener cuidado cuando se desbocan los búfalos de agua. Son peligrosos y un topetazo nos puede mandar al puesto. Pero pero ya. Ya Perrete lo ha encontrado. Vemos ahí el, el contorno cian Está muy cerquita Perrete. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro legendario. Tiene un buen sagrado. O sea que lo hemos dado en el pulmón. Vamos a ver. Una cuerda muy bonita. Un diamante, 72 con 10, una puntuación bastante aceptable, muy aceptable, para ser sinceros. Y ahora os pondré el mapa, para que veáis aquí en, en el bosque muerto, en el lago que tenemos aquí a la, a la izquierda, y creo que voy a ir a, a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.